¡Buenas! ¿Cómo están? Hace tiempo hice un viaje a Sarasa por un festival de música llanera de esos importantes que hacen allá. Fui para la zona de los llanos Guárico con la idea de nutrirme y aprender Llegamos allá. Había mucha gente, cantantes reconocidos, entre esos Cristóbal Jiménez, Chelique Sarabia, Scarle Linares, Rumi Olivo y el maestro Simón Díaz. Como llegamos temprano, antes de que iniciara, nos fuimos a recorrer el pueblo con la idea de conocer su cultura, su tradición y su gente. Qué hermoso es Sarasa, pertenece al estado Guárico en los Llanos con grandes restaurantes típicos que tienen su carne en vara pero como nos dio hambre en vez de irnos a uno de esos nos fuimos a un ranchón que se veía algo sencillo pero decían y que cocinaban muy bien. Allá llegamos, era verdad. Su dueña se llamaba Doña Mercedes. ¡Qué carne más rica! Ella, en vez de servirnos la carne en un plato, nos la sirvió encima de un casabe, una galleta de yuca circular grande. Al momento de llegar nos dijo, bienvenido Señorita, ¿cómo están ustedes? Siéntense por aquí, por favor. Doña Mercedes, una mujer peculiar, de gran carácter, nos atendía con mucho cariño y como veía que tenían de todo, carne en vara, cachapa con queso de mano, Jojoto con mantequilla. Le dije, Doña Mercedes, usted tiene de todo aquí. Lo único que le faltaría sería música. Y ella me contestó: ¡Mentica, señorita! ¿A usted le gusta la música? Eso también lo tenemos. Y gritó, Amelia, Amelia, Amelia, ven acá muchacha. De allá del fondo, donde se veía que cocinaban a leña, salió una muchacha delgadita, con las manos llenitas de masa. Y le dijo, Maldita, me... Y los señores y las señoritas que están de visita, les gusta la música llanera, así que cante pues, porque aquí complacemos a los clientes. ¡Vamos! Ese viaje fue maravilloso, lo más hermoso fue haber conocido a Doña Mercedes con su rico casabe y a Amelia con sus manos llenitas de masa.